It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for two. Time for two. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Pamias, recién llegado de, de las Américas, como aquel que dice. Américas no. De las Españas. De las Españas. ¿Has estado con la España profunda? Bueno, durante cuatro giras hemos estado dando la vuelta por toda España, sí. Por El Norte, Galicia, Castilla-La Nueva, hay Castilla-León, eh, Valencia, bueno, el país pues, valenciano, y luego Andalucía, Melilla y este Madrid. Hemos dado la vuelta por toda España. ¿Cuánto tiempo? Pues durante dos meses. ¿Durante dos meses? Sí. ¿Y han sido las vacaciones? ¿O cómo lo definirías? No, a mí, si hablas con mi mujer dirás que esto no ha sido vacaciones, no. ha sido un infierno. ¿Y, pero... ¿Y vas con tu mujer. Sí. Lo ha vivido como un infierno ella. Claro, porque cuando vas a hablar de temas, creo que pueden ayudar a las personas a sí. sanar de enfermedades difíciles o, o leves pero muy molestas, que te encuentres con la oposición de, de un grupo de científicos, te choca, ¿no? Un grupo de científicos biotecnólogos, ¿no? Básicamente, salidos la, la idea de la Universidad Politécnica de Valencia, con, no quiero ni nombrarlos porque parece que pues, les das publicidad... Luego han reclutado otros de la minería del carbón de Asturias, algunos del CSIC, por ejemplo de Doñana, cuando realmente tendrían que ayudar por el medio ambiente, lo que estamos están haciendo es todo lo contrario. Más medicamentos, más vacunas, más insecticidas más a, a, a todo el mundo y cuando hablas del peligro de los insecticidas en el plato, de los transgénicos. ...de las innecesarias vacunas, muchas de ellas, ¿no? de medicamentos en exceso, que matan más que, que curan, como lo dice Peter Goetze, ese médico danés, Ramón Laporte, ¿no? Cuando está repitiendo como un papagayo casi como un loro, lo que dicen otros científicos, otros médicos extraordinarios, pues bueno, se les ponen las venas muy gordas e intentan paralizar... Paralizarnos, de que no se podamos reunirnos... ...su objetivo, su guerrilla ha sido... ...de que no podamos ejercer esta labor de divulgación... ...en lugares públicos, el donde el ayuntamiento no o sea, no O votado. no dejan que utilicéis espacios públicos... ...porque claro. dicen que eso no debería sí, de ser ha sido, para... su, ha sido su hermosa lucha... ...de evitar que hablemos en lugares públicos... ...donde la gente pueda asistir sin pagar nada... ...porque los patrimonios de todos... Y ...en algunos lugares han tenido que pagar... ...porque se han tenido que arrendar hoteles... ...o salas privadas... Pero, aunque se han suspendido reuniones eh, con horas de antelación, siempre se han podido volver a realizar en espacios alternativos, desde colegios de religiosas, desde iglesias, desde eh, ateneos, desde hoteles, que han, no nos han cedido gratuitamente, es decir, que les han salido tiro, tiro por la culata, ¿no? Y o sea, que se han realizado todas las charlas. Todas las charlas. No ha habido ninguna no, bueno, que en pues, un sitio u otro se haya podido realizar. Prácticamente más de 30 charlas se han realizado por toda España. Y, bueno, con el aliciente, decir, a ver... Esto está autorizado hasta este momento. ¿Cuánto, tarda, cuánto tardarán en acabar de prohibirlo? Claro, eh, inundaban de correos, de tweets a los pobres alcaldes, socialistas, peperos, de todo tipo, y unos de un color lo no prohibían el acto y otros no. O sea que de todos los gustos hay, hay pueblos con PP que lo han prohibido, otros que lo han autorizado, otro de Izquierda Unida también los ha prohibido, otros lo han autorizado. O sea que ya no depende de las formaciones, depende de las personas que en cada lugar ha habido, ...y que han tenido bastante fuerza para resistir ese embate de, de cientos de correos, miles de tweets y de, de acoso... Eh, ...han utilizado el grupo Vocento de ABC con todos los periódicos regionales que tiene Vocento... ...y muchos, muchos de ellos me han entrevistado y al, y al final la entrevista de lo que he hablado no ha salido nada... ...siempre ha sido incluso propio periodista que teóricamente tendría que haber descrito lo que había hablado... ...y si quería buscar información todo contrastada de otros, de acuerdo... Pero mis palabras no salían y salían ya eh, opiniones del propio periodista que en vez de entrevista era un artículo de opinión, ¿no? tratándome de mesías de las plantas mágicas, de charlatán, de pseudocientífico. Ese grupo de bocetos ha sido terrible. ¿no? Por otra parte, pues Grupo Z, pues, el periódico Extremadura y otros, pues, me han entrevistado y ha salido la entrevista tal como tocaba. ¿no? Por tanto, un ataque... O sea, que, total. Sí que ha habido prensa que te ha respetado. Sí, bueno, en este sí, caso, en este grupo, grupo, caso sí, grupo Z, pero un grupo, Zeta, grupo sí. bocento, que es un montón de diarios regionales con el ABC en la cabeza, me ha destrozado. Estamos planteando de, de, de plantear alguna querella por difamación, porque yo no digo lo que me dicen, lo que ponen en mis palabras, ¿no? y, y, y acusándome de todo, ¿no? de, de casi de especulador, de ladrón, de, de, de estafador, de, de, de todo. ¿no? Leer, leer, leer esos estos diarios del ideal de Granada... El correo de Extremadura, la voz de Galicia, Galicia, en todas partes. En todas partes había un ataque frontal. Lo que pasa es que hemos salido bien parados. ¿Y una vez en las charlas, allí, la respuesta de la gente del pueblo...? Ha sido masiva. Era en Chiclana, por ejemplo, en Chiclana, de casi 800 personas o más. ¿no? Y se había suspendido un día antes. Tuvo que variar eh, por vía WhatsApp, por vía, vía Facebook. Dónde se volvería a realizar, ¿no? Y había, pues bueno, la organización muchas veces eh, en Granada se tuvo que realizar en, en un colegio religioso que nos sucedió a última hora, pues no podíamos anunciar ese colegio religioso para no darles problemas. Los padres de que llevaban a esos niños allí podían alguno estar en contra, las hermanas no accedieron a ese local de 500 personas y desde el teatro José Tamayo de Granada iba iban acompañando a las personas al, al otro local, al último momento, para no perjudicar a esas monjes que dirigen esos colegios. ¿no? O sea, hemos tenido colaboradores de todo el mundo, menos de la, la, más de la mitad de ayuntamientos que nos han privado de hacer uso de la palabra en lugar público. ¿no? Y eso pues, ha provocado una reacción en cadena de más público aún. ¿no? O sea, que, bien, hemos llegado a más gente. <risa> y, pero, ¿de, qué, ¿De qué les hablas para, para, que, para que te tengan tanta rabia? Pues hablo, ¿Esas charlas tan peligrosas? ¿De qué de... van? Hablo de medicamentos que no curan y que sí que matan, como dice Peter Goetze, ¿no? Hablo de las innecesarias de algunas vacunas, porque tomo como, en fin, como datos muchos libros, en el que, de Jesús García, su compañero médico. Hablo de que la quimio no alarga la vida más de 5 años, eh, más de un 2%, pues el doctor americano lo ha demostrado con 300 hospitales. Hablo con datos en la mano, ¿no? Pero esto me pone nervioso porque... Eh, desde el pueblo, nos estamos organizando a través de la Dulce Revolución y estamos llegando con esos datos que el, al pueblo normalmente no llega porque los medios están controlados. Y, y claro, la gente sale de estas reuniones y nos están engañando. Pues claro, ¿y qué alternativas? No solo miedo. Entonces, una parte es explicar la realidad eh, fascista que hay hoy en día en, es, en esos temas. Porque, digo fascismo porque las mismas compañías farmacéuticas que mataron gaseando a, a judíos, a millones, son las compañías farmacéuticas que hoy están en el mercado, con nombres de, de, de BAS de Hoech y otras, ¿no? que están en eh, Bayer, y claro, pues dices, hoy no nos matan con esos gases, nos han reconvertido en medicamentos para cronificar la enfermedad y matarnos a medio y largo plazo. ¿no? Hablar de esos temas es muy duro y... La gente pues tiene que y qué hago, pues bueno, dieta, sobre todo, no comas de supermercado, que está lleno de porquería, ¿no? Aditivos químicos, eh, saborizantes, eh, la OMS dice que. El 85% de muertes en el mundo son por culpa de esa comida basura. ¿Dónde está su comida basura? En el supermercado. No en el mercado de pueblo ni en las tiendas de barrio. ¿no? ¿No? Sí, en la agricultura ecológica que se va para Alemania, Suiza y Austria, de donde sale toda la porquería que, que, que, con la que rociamos aquí. Los alemanes, austriacos y los suizos quieren comida buena que se produce en España y en España no se produce comida ecológica. Incitó en esas reuniones a que ellos coman de su comida que se produce en España, que es extraordinaria y no se la vendan. ...a los que nos asesinan con esos medicamentos... ¿no? ...que son alemanes, austriacos y suizos... ...hablamos de, de, del origen de las enfermedades... ...la dieta puede ser una, la emocional... El ...Hammer eh, y otros médicos... ...como Bruce Lipton, la biología de la creencia... Les hablamos de las geopatologías. Cuidado, no, no quieras dormir donde un perro no quiere dormir, porque las geopatologías pueden ser muy negativas, como el origen de un cáncer. No Le hablamos de que aire respiras. Eh, si en Japón ya están vendiendo aire puro, porque está todo contaminado. No se quiere acabar con la contaminación de los coches, Volkswagen y compañía, cuando nosotros tenemos instalado eh, placas de, de hidrógeno que ya generamos en nuestros vehículos, una, un ahorro de combustible y contaminación cero, esto lo pueden saber las grandes empresas y no quieren tanto la contaminación es parte de 300.000 muertos en Europa y en Estados Unidos otras cifras parecidas es decir, que la contaminación también afecta a la salud de las personas hablamos de las causas, ¿no? y las causas no se emprenden nunca en las universidades, en las universidades nunca se enseña alimentación, ni una hora de clase un médico de, no sabe de la importancia de la alimentación, ni geopatologías ni de emociones, ni nada por eso tenemos que explicarlo nosotros en cuatro palabras y luego decir y además hay plantas maravillosas que siempre se han utilizado, que son extraordinarias, que son antitumorales, que van para la diabetes, que van para los piedras del riñón. Y además hay terapias naturales de bajo coste como la MMS, el dióxido de cloro, la plata coloidal, la orinoterapia, las, en fin, las, las microdosis, cloro de magnesio. La gente primero se sorprende por el mundo en que estamos podrido, pero luego también se va con mucha información para casa para solucionar sus problemas. Esta es la peligrosidad de mis charlas. Debe ser que tienes muchos intereses económicos detrás y por sí. eso no te... ¿no? ¿O por qué? Sí, sí. Bueno, pues porque yo hago negocio con las plantas, pero hoy pasamos cuentas con, con mi hermano y de la sección de plantas medicinales hemos perdido 80.000 euros. Hay que plantearse alguna solución. ¿Habéis perdido 80.000 euros? ¿En la sección de plantas medicinales? ¿En cuánto tiempo? Sí, en un año. ¿En un año? En un año. ¿Es ese gran negocio que tú escondes? no? Sí, pero claro, yo suerte de las lechugas, suerte de... ...de las hierbas secas que, que también vendemos... ...que, que compramos en servicios ecológicos... ...hacer de comerciante es muy fácil, ¿sabes? Pero la parte de producción... ...nuestra no, es muy, muy antieconómica... ...pero la necesitamos tener en vida porque... ...cuando una persona se va con una planta... ...de nuestro vivero a casa... ...además se va con, con la, el conocimiento de cómo plantarla... ...de cómo esquejarla, de cómo hacer nuevas plantas... ...estamos creando estas, estas casi 40 conferencias... Pues cientos de pequeños ejemplos que están haciendo, que también son cultivadores de esas plantas, que las venden en sus mercados o que las consumen ellos, y de hacer autosuficiente al ser humano con el cultivo de sus propias plantas, ¿no? de sus propios alimentos. Esto, autosuficiencia en salud, en alimentación, en energía, en vivienda. En Granada teníamos que hacer esa charla. Y casi nos la estropean, ¿no? Sí. En Granada tenía que estar conmigo Otile Fernández, esa doctora que se cura un cáncer con dieta y con plantas ¿no? pero bueno, le, le, fue un ataque frontal contra ella y no vino y no pudo venir porque está a punto de parir su tercer hijo, que sus oncólogos decían que no podía tener ninguno más que solo tenía uno ahora tiene, va a tener tres Pues esa doctora pues, está muy espantada porque van a por ella también ¿no? Y siempre la mezclan los ataques a ella y a mí y le piden al colegio de médicos pues, que ponga manos en el asunto que si sí puede que le quite el título y que hay ataques frontales muy fuertes pero yo tengo la ventaja ...de que no me puede quitar ningún título... ...y por eso sigo, y sigo, y sigo... Y ¿Cuánto sigo? te pagan por esas charlas, Joseph? Te pagan el <risa> kilometraje... ¿eh? Bueno, por lo menos te pagan el sí. kilometraje... ¿A ...¿Quién piensa que lo haces por dinero? Sí, sí, el kilometraje y, y la estancia... ...en una casa, o en un hotel, en un hostal, ...en eh, esto, esto... Y luego vendemos los libros peligrosos... ...que llevamos, que son... ...Una dulce revolución... ...y la salud de la bótica del señor... ...y, y, y semillas... ...que... ¿Qué ha pasado? ¿Me han contado algo que ha pasado con las semillas? <risa> en Écija la policía intervino, durante media hora me tuvo allí preguntando e interviniendo las semillas que vendemos allí, que son de stevia, de roguera, de epilobio, todo eso que sirve para curar tantas cosas, de que tienen que analizarla. no sé sea, que dentro del sobrecito haya droga. ¿no? Es decir, que allí, aquel día decidimos regalar todas las semillas al pueblo de Écija. Y que hicieron un donativo, pero la policía estuvo todo el día presente, toda la sesión allí, cuatro horas presente, y creo que al final hasta ellos aprendieron algo, y nos vinieron a saludar y que nos ha hecho, ha sido muy provechosa esa charla, y no, no pensamos que era diferente, y vemos que, en fin, las autoridades, incitadas por estos científicos tan extraordinarios, le eh, hicieron denuncia y nos requisaron parte de las semillas para analizarlas porque son muy peligrosas. Claro, esas semillas solo las se puede vender Bayer, Novartis, Monsanto, ellos tienen el patrimonio, pero no, pero no la dulce revolución, no la dulce ¿sabes? Revolución. No, la dulce revolución. Nosotros sabemos que no podemos vender las semillas, pero solo las vendemos para que nos denuncien. Queremos provocar ese sistema sucio, bruto que hay allí, que ¿cómo no puede vender un agricultor sus semillas? No, no solo lo puede vender si están bien reglamentadas a través de los monstruos. Qué curioso, ¿no?, que tres farmacéuticas, Bayer, Monsanto y Novartis, estén acaparando casi todas las semillas del mundo. El origen de la vida no es la semilla. Ellos quieren cargarse el origen de la vida. Por eso que no lo vamos a consentir, ¿eh? Vamos a vender otra vez y a regalar semillas del diablo para ellos, para nosotros son las semillas de Dios, de la naturaleza, de la vida, y para que se extiendan de forma irremediable. ¿Vas a hacer alguna, algún otro viaje? ¿Tienes previsto o, eh, Bueno, Hasta, hasta durante... el otoño que viene, ¿eh? siempre lo otoño? preparamos en los meses de invierno donde no hay trabajo en los viveros y ahora solo aceptamos eh, que podamos ir y volver a casa en el día sí, sí, Bueno, es agotador, pero a la vez ilusionante ¿Estás satisfecho? Mucho, ¿Estás porque te, en te marchas marcha con esa energía de esas miles de personas eh, sin 40 charras, pues, porque hay 20.000 personas muy activas que se han quedado ya en el territorio haciendo el mismo trabajo. Esto ya no lo puede parar nadie. Esa revolución de las plantas, de la alimentación sana, de no comer basura en esos supermercados y cultivar tus plantas, cultivar tu alimento, eso está calando muy fuerte porque hay decenas, centenas de personas que lo están haciendo ya y vienen allí pues a, a acabar de empoderarse para seguir haciendo esto un año más. ¿no? O sea, cada año vamos a darle ánimo. El año que viene la familia se da más grande. Gracias José por esta labor que estás haciendo nada. para la humanidad. No, no sé, de momento lo estoy haciendo porque me siento bien. Si sirve para la humanidad mejor. It's time for... Time for two. It's time for... Time for two. It's time for... Time for two. It's time for... Time for, two. It's time for two.